entonces con nuestro primer bono de regalo donde sincronizaremos el audio vamos a analizar un poquito qué es lo que tenemos acá así que he ampliado la pantalla y en la parte superior tienes el clip de video con el audio incorporado con el audio original el audio que está acá abajo está ya tratado en Audition. así que voy a poner mute vamos a escuchar el audio original hasta que por fin no lo solucionaron, ¿no? ahora vamos a hacer al revés. Esta que es una locura que se llama seleccionar si te das cuenta cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? El uno suena con eco, que vendría a ser el que está en la parte superior. Y el que está en la parte inferior, el, el, el, el bueno ya está totalmente corregido. ¿Cómo vamos a trabajar? Mira, eh, yo lo que suelo hacer es lo siguiente: con clic y arrastrar selecciono los dos eh, clips el de audio clic derecho y vamos a poner sincronizar vamos a elegir audio 1 que el audio que está aquí se ecualice o se empate esa es la palabra exacta se empate con el audio que está en la parte superior entonces elegimos audio canal 1 clic en ok mira cómo se va a recorrer el, el, el, el audio que está en color verde mira cómo se va a recorrer y se va a poner a la altura del que está en el audio 1 Esperamos unos segundos y ahí lo tenemos. Ahora vamos a ejecutar el audio de los dos al mismo tiempo para ver eh, pros y contras. Mira lo que he hecho es dar un mute sobre el audio que ya no necesito en la parte superior. Una mute de nuevo. Desde la versión 2020 incluyeron esta y ahí tranquilamente puedes ir comprobando cómo te ha quedado muy bien sincronizado este audio.